Estamos en el horario paraguayo de verano. ¿Ya adelantó su reloj en una hora? Es un mensaje de la Alianza Internacional de Medios Digitales.